Vamos a analizar la actualidad del sector de construcción con distintos actores durante toda la jornada, muy pendientes eh, de cómo se puede comportar en este 2021, de cuáles van a ser las claves y sobre todo de por dónde puede funcionar, eh, por dónde puede haber eh, puntos de activación. Estamos con Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Muy bienvenido, Juan. Eh, bien hallado. Eh, bueno, eh, ¿qué previsiones tiene el conjunto de sector en un año que ha sido muy complicado el 2020 y que este 2021, entre la nevada y las condiciones meteorológicas, pues también, y esa tercera ola eh, surgiendo, parece que vuelve a estar en, en complicación para el conjunto de la economía? También entiendo que para la construcción. Sí, eh, los, los, los indicadores y su evaluación tenemos que, que, que hacerlos a partir de lo que ha ocurrido en el año 2020. ¿Por qué? Pues porque la producción que se produzca en el año 2021 estará muy ligada a la licitación y la contratación que se haya hecho precisamente en el año pasado. Porque son las anualidades y los compromisos de gasto los que implican, sobre todo en la obra pública, eh, qué producción va a producirse. Y en eso no, no los datos no son buenos, puesto que, que la producción el año pasado bajó un 14,28%, la licitación un 32,6%, con un 55,4% menos de licitación al Estado, y la contratación un 43%, con casi un 60% también al Estado. Además, los descensos de los visados de obra descendieron un 21,5% y un 24% de una nueva. Y en lo que se refiere a los presupuestos generales del Estado, eh, es verdad que entre el misma y el MITERDE han hecho un determinado esfuerzo y las inversiones reales van a ser de 11.039 millones, pero no han aportado, digamos, algo muy significativo respecto de lo que habían presupuestado en el año 2019, aquel presupuesto fallido, porque aquel ya presupuestaba 10.738 millones de euros. Hay que buscar lo que pueden aportar los fondos europeos. Pero los fondos europeos, eh, en lo que se refiere a la carretera y al saneamiento y depuración del ciclo del agua, pues no, no han aportado eh, nada eh, sustancial precisamente esos presupuestos. Bueno, pues con estas consideraciones es lo que te he dicho. Eh, los contratos que se activen en 2021, pues eh, no van a tener eh, anualidades que auguren una producción satisfactoria. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros, los indicadores eh, previos a la pandemia, los del año 2019, nosotros los llevamos a, a, a, hacia el segundo semestre del 2023. ¿2023? Es decir, que, que ni tan siquiera en 2022 eh, podría haber una recuperación potente del sector. Claro, eh, fíjate que es verdad, es verdad que, que, en, que en fondos eh, no reembolsables eh, el mecanismo de recuperación y resiliencia de los fondos europeos prevé cerca de 72.000 millones de euros en tres años. De esos, 26.634 eh, están en los presupuestos generales del 2021, pero todo eso hay que contratarlo en tres años. Y las anualidades que tengan esas obras y esos contratos pueden llegar hasta el 2026, los pagos. Es decir, que, que, que realmente... Eh, la capacidad eh, de gasto eh, o de obra realizada en, en 2021 y 2022 eh, no, no, no va a ser limitada porque, porque hace falta un, un tiempo para licitar. Aunque han hecho eh, el Real Decreto que va a facilitar mucho abreviar los, los, las necesidades de la, de la ley actual, pero, pero en definitiva. No, no, no, no, no podremos notar eh, en términos de producción eh, verdaderamente un avance significativo hasta el segundo semestre de 2023. Desde COE y ante la llegada de fondos europeos eh, y sobre todo a través de la Confederación Nacional de la Construcción se han presentado ese documento de 21 iniciativas estratégicas del país. Eh, hay varios puntos y si nos puedes comentar eh, cuáles son las claves para... ¿Esas iniciativas son para la llegada de fondos europeos? Eh, ¿Cuáles son esas iniciativas que, que entiendo que son claves para el sector que puedan canalizarse a través de los fondos europeos? Bueno, yo, yo creo que ha sido una gran aportación de COE. Ha promovido la participación de todas las empresas y de las organizaciones empresariales confederadas, por supuesto la, la nuestra, y lo hemos hecho en torno a grandes proyectos eh, Tractores. Y el resultado han sido, como muy bien has dicho, 21 iniciativas estratégicas de país, 114 líneas de inversión y más de 400 proyectos, con impacto directo en el crecimiento económico y en el mantenimiento y generación de empleo. Están clasificadas en los apartados que, que definía el plan España Puede, transición digital, transición ecológica, cohesión social y territorial e igualdad. Y las, las iniciativas en las que hemos eh, llevado liderazgo la Confederación Nacional de la Construcción y por lo tanto en la elaboración de las fichas, te voy a citar las que eh, están en, en ese grupo de 21 iniciativas y en las que tenemos puestas muchas esperanzas y mucha confianza, que es la transformación del ciclo integral del agua, que como sabes es muy necesario, eh, en España hasta nos están multando por incumplimiento de la directiva marco Desarrollo de infraestructuras no urbanas, capacidades logísticas y de transporte con especial mención a las carreteras verdes seguras y conectadas y también a la intermodalidad Y luego, y esto es muy importante, la reforma y rehabilitación integral de edificios y regeneración urbana Sabes que la Comisión Europea para abordar la, la crisis de la, de la pandemia eh, ha puesto mucho, mucho énfasis en una oleada de renovación inmobiliaria porque el 36% de los gases de efecto invernadero se producen precisamente en el ámbito edificatorio y, y yo creo que ahí hay mucho recorrido en España, estábamos rehabilitando 30.000 viviendas al año y, y tenemos que pasar como mínimo a 120.000 viviendas al año. ¿Cuál sería el impacto eh, para el empleo de, de estas propuestas? Pues mira, el, el sector de la construcción, siempre lo hemos dicho, tiene eh, una serie de, de valores en relación con la actividad económica en el empleo. Por cada millón de euros invertidos se generan 18 puestos de trabajo, por cada millón de euros invertido se genera una actividad económica inducida de 1,92 euros, de 1,92 euros por cada uno 1,92 1, millones de euros. Y eh, también de cara a los productos nacionales, es decir, eh, nuestro sector para realizar su actividad es el sector que menos importa eh, materiales eh, fuera de España. Solo importamos el 9%. Por lo tanto, eh, y además es un sector muy estructurado, tenemos un convenio colectivo eh, nacional y estatal en cuyo paraguas está todo el sector y todo el mundo de la subcontratación. Tenemos también una ley propia de subcontratación y tenemos una fundación laboral eh, que, eh, con 47 centros de formación que nos permite eh, precisamente atraer a empleados de otros sectores que quieran incorporarse al a nuestro rápidamente. Tradicionalmente, construcción y recuperación económica han ido siempre de la mano. ¿Qué papel puede jugar el sector en el actual contexto de crisis y de desconocimiento, sobre todo de medio largo plazo? Pues yo creo que un papel, un papel fundamental, en base precisamente a los datos que, que estamos dando. Y, y se ha visto, se ha visto muy, muy claramente eh, en, en los... Eh, en, en, a los, en el primer trimestre y en el segundo trimestre del año porque ha sido el, el sector de la construcción el sector que con más fuerza y con más determinación eh, se ha incorporado a, a la actividad económica tras el confinamiento y eso ha sido precisamente posible bueno pues porque tenemos una una negociación colectiva y una, y una paz social con los sindicatos y un diálogo permanente que inmediatamente nos permitió tomar medidas eh, seguras para, el, para, el, para los centros de trabajo y, y, por lo tanto, rápidamente empezar nuestra actividad. Eso nos ha permitido mantener el, el empleo, eh, la afiliación que, que tenemos en este momento en el régimen general es aproximadamente entre alrededor de uno y medio inferior a la que, con la que terminamos el año pasado, y eso pues yo creo que también es una, una buena señal de, el, de cómo la construcción rápidamente, como tú muy bien dices, eh, genera empleo y genera actividad. Muchísimas gracias, Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, por recibirnos y por estar eh, dándonos luz sobre lo que puede suceder este año en el, en el sector y en los próximos años, como bien hemos comentado. Y ese dato que es clave ¿no? de, de cómo se recuperará, pero en el medio plazo, hasta 2023. Muchísimas gracias, Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Y buen día y buen negocio. Muchas gracias a, a vosotros y encantado de, de, de, haberos, de haber participado en vuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias.